Compañero Pues ya buenas noches Buenas noches a, a todos y a todas y gracias por, por estar aquí presente en esta rueda de prensa y por la paciencia que demuestran ustedes permanentemente, teniendo que esperar a que finalice la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algunos de, de ustedes desde las cinco de la tarde presentes aquí. Por tanto, vaya por delante nuestro agradecimiento eh, para poder eh, darle información cumplida de las cuestiones que se han abordado y de los acuerdos que se han alcanzado en el día de hoy. Hoy se ha celebrado el Pleno número 100, ...del Consejo de, de Política Fiscal y Financiera... ...y por tanto eh, hacemos un número redondo... ...en la historia de este Consejo de Política Fiscal... Eh, ...que bien ha merecido que hayamos dotado el orden del día... ...de cuestiones que son extraordinariamente importantes... ...para el conjunto de comunidades autónomas... ...y por tanto que permitirán en la medida en que salgan adelante... ...que los ciudadanos y ciudadanas... ...que viven en distintas partes del territorio español... ...tengan eh, posibilidad de seguir revitalizando servicios tan importantes como la sanidad... ...como la educación o como la dependencia. Les puedo decir que hemos abierto esa nueva etapa en la que queremos que el diálogo... ...con las comunidades autónomas sea constante y sobre todo sea fluido y transparente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que reunirse para cuantas cuestiones eh, eh, puedan afectar al ámbito territorial... Y, por tanto, es mi intención eh, ser capaz de, de requerir eh, su participación en todas aquellas cuestiones de, de, dife, de diferentes eh, índole. Saben, además, que soy una firme defensora de las comunidades autónomas. Creo que eh, es fundamental reconocerle el trabajo que han realizado en este tiempo de crisis en el sostenimiento de los pilares del Estado del bienestar. Eh, las comunidades autónomas han sido el verdadero colchón de seguridad. Que han tenido los ciudadanos de este país y, por tanto, quiero en mi primera intervención reconocer públicamente ese esfuerzo eh, que ha, se ha traducido en las diferentes cifras que hemos presentado en el día de hoy y, sobre todo, porque todas las comunidades, sin excepción, han desarrollado un trabajo muy importante en intentar eh, lograr mayor eficiencia en la prestación de los servicios y que las políticas de austeridad no se tradujeran en mayores recortes que se dirigieran a los ciudadanos. Yo creo que quien critica que las comunidades autónomas puedan trasladar duplicidades o puedan ser ineficientes realmente desconoce el estado de las autonomías y probablemente es que no ha tenido experiencia en cómo se desarrolla ese clima de coordinación eh, entre ellas y con el Estado y, a su vez, con las corporaciones locales. Entrando ya en el detalle, para no demorar esta comparecencia, eh, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, les puedo comunicar que se han aprobado los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas del periodo 2019-2021. Recuerdan que estos nuevos objetivos que hemos dialogado, debatido y acordado en el día de hoy se corresponden con la nueva senda de consolidación fiscal que se negoció por el Reino de España con la Unión Europea a los pocos días de llegar el Gobierno del presidente Sánchez a la Moncloa. De hecho, estos contactos con la Comisión Europea se han producido en un contexto en el que la gran totalidad de analistas nacionales e internacionales coincidían en que los objetivos de estabilidad que se habían fijado por el eh, Gobierno eh, no se podría dar cumplimiento y eran, por tanto, irreales. Básicamente, esa información procede de los presupuestos generales del Estado, que recién se han aprobado, en donde ya la Comisión Europea y, la, y, la, y, la, y otros organismos como la IDEF habían advertido de que se estaban elaborando sin el respeto debido a, la, a las reglas fiscales y, por tanto, arrojaban una previsión en su desarrollo de que, en vez del 2,2 que tenía establecido el Reino de España, se fuera al 2,6 o al 2,7 en el año 2018. Hemos llevado al ánimo de las autoridades europeas que no era factible cumplir con esos objetivos y con los que correspondían para el año 2019 1,3 para el conjunto de Administraciones sin provocar un recorte en el conjunto de las Administraciones que tendría un efecto negativo para, evidentemente, eh, las políticas sociales, eh, sanitarias, educativas de la dependencia o de las que tiene competencia el Gobierno de España, la política de pensiones, las políticas de apoyo a las personas en desempleo, no era posible realizar ese recorte que se elevaba a 11.000 millones de euros sin afectar a esos entornos y, además, por otra parte, sin que se produjera una situación no deseada, como es que el, el, el ajuste en sí mismo impedía el crecimiento económico en torno a medio punto del PIB con la correspondiente pérdida de oportunidad en la creación de empleo. Dicho en otras palabras, hemos convencido a las autoridades europeas de que una senda tan ajustada que obligaba a un recorte tan importante en el gasto público era perjudicial para los ciudadanos y para la economía española y que por tanto era necesario y conveniente arbitrar una nueva senda realista, eso sí, por supuesto con los compromisos de estabilidad en el primer plano, pero que nos permitieran desarrollar este tránsito sin que se resquebrajara los pilares del Estado del Bienestar. Fruto de, esa, de, esa, de esos trabajos, en donde quiero públicamente agradecer la celeridad con que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaboró el informe que ha servido también de base para el diálogo con las autoridades europeas, la fue un encargo del Consejo de Ministros que desarrolló en menos de una semana y que eh, también, eh, como es evidente, coincidía en el escenario de previsión a políticas constantes de cómo se iban a comportar esos objetivos de estabilidad para que también Bruselas conociera que un organismo tan solvente como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal veía inviable el cumplimiento de esos objetivos y que por tanto animaba a que se pudiera establecer una senda que realmente fuera transitable y que permitiera, dentro del compromiso con la estabilidad, no perjudicar ese crecimiento económico y, por tanto, las oportunidades de los ciudadanos. Por ello, la nueva senda que se acordó para el año 2019 consiste en pasar del 1,3 al 1,8 del PIB para ese año. Son cinco décimas adicionales que se le conceden al Gobierno de España y que el Ministerio de Hacienda y, y, y el, el conjunto del Gobierno, eh, siendo sensible con las políticas sociales, con el estado del bienestar, con, la, con el conocimiento que tenemos de las necesidades que hay en el ámbito de comunidades autónomas y seguridad social, propusimos un reparto en donde comunidades autónomas eh, tendrían dos décimas de las cinco eh, para poder emplearlas en el año 2019. Seguridad social contaría con dos décimas de las cinco para poder ajustar las cuentas y que se pudiera contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones, y la Administración General del Estado, que es quien tiene eh, la obligación de hacer el ajuste más duro, apenas se reservaba una décima de ese de esa, eh, mayor margen que había concedido eh, para Bruselas. Este, este elemento yo creo que habla por sí solo de efectivamente la sensibilidad de este Gobierno, con todas las políticas que ponen en el centro al ciudadano, con independencia de quién es la Administración que tiene que realizar o tiene que desarrollar esa política de contención o, en este caso, de mayor disfrute de las décimas que nos ha proporcionado Bruselas. En concreto, significa que las comunidades autónomas para el año que viene podrían disfrutar de esas dos décimas pasando del 0,1% que tienen fijado en la senda anterior al 0,3% del PIB. Y significa... ...que las comunidades autónomas tendrán en, entre 2.400 y 2.500 millones... ...dependiendo de cómo se comporte el PIB... ...para destinar al ámbito de sus propias competencias. También se ha suavizado el objetivo para el año 2020... ...que será para este subsector del 0,1 en lugar del 0... ...que se había planteado en, el, en la senda anterior... ...y para el año 2021, que es el último de la senda... ...que se sujeta a consideración estabilidad presupuestaria en eh, Administración General del Estado en las comunidades autónomas y también en la, eh, la Seguridad Social tendrá, es así, el margen de, la, de las décimas que concede Bruselas insisto con independencia de que eh, todos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por intentar cumplir con las obligaciones fiscales que tenemos encomendadas. En definitiva esto lo que significa es que eh, se le da el 40% del margen a comunidades autónomas, 40% a seguridad social y el Estado apenas se reserva para sí el 20% de ese mayor margen que se había obtenido. Ustedes eh, podrán observar si consultan eh, documentaciones de consejos anteriores, que es la primera vez que el Consejo de Política Fiscal hace un reparto de, la, de los esfuerzos de consolidación de las décimas que concede Bruselas, en donde la más perjudicada es la Administración General del Estado, ...en beneficio de Seguridad Social y de Comunidades Autónomas. Era un compromiso que teníamos adquirido de preservar el estado del bienestar... ...con independencia, insisto, de quién sea la Administración... ...que tenga la responsabilidad de proporcionar esos recursos... ...y creo que somos coherentes con las cuestiones que venimos planteando... ...a lo largo de este eh, mes eh, eh, y poco de, de legislatura... Eh, eh, aunque eso signifique que tengamos que, eh, desde la Administración General, hacer unos presupuestos que evidentemente contarán con otras fuentes de ingresos, como ya hemos anunciado en, otro, en otros entornos del debate parlamentario. Asimismo, esta, esta senda eh, queda acordada y solamente recordarle que mañana el Consejo de Ministros también la aprobará, porque era preceptivo el paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a partir de ahí se remite... A ambas cámaras que tendrán que posicionarse favorablemente en torno a las dos sendas y, por tanto, si todo va bien, si todo es así, eh, volveremos al Consejo de Política Fiscal la semana que viene, ya saben ustedes, para la eh, eh, asignación de los objetivos por comunidad autónoma, como viene siendo habitual en todos los que seguís de forma, eh, de forma continuada estos consejos. En relación con el otro tema que me parece fundamental destacar del orden del día que hemos abordado en la mañana, en la tarde de hoy, el Consejo de Política Fiscal también ha abordado la necesidad de avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica y, por tanto, dejar constancia de todos aquellos puntos que a lo largo de estos meses podamos conseguir como puntos de acuerdo, como puntos de consenso, que permita que en el momento adecuado podamos poner en marcha ese nuevo sistema de financiación autonómica eh, eh, comenzando con los trabajos políticos que desde eh, eh, hace mucho tiempo venimos reclamando las comunidades en su conjunto. Saben ustedes que el, el posicionamiento que tiene este Gobierno ha sido muy claro desde el principio, señalando que existe un evidente problema de infrafinanciación de las comunidades autónomas que tiene que ser corregido en un diálogo fluido y en un diálogo abierto ...entre las distintas administraciones y por supuesto también con las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados. Desgraciadamente el tiempo que tenemos para desarrollar este, este trabajo parte de documentos valiosos en términos expertos. El primero que se elaboró por el primer comité técnico o el primer comité de expertos que se designó para la reforma del modelo. El segundo que fue el comité técnico del Consejo de Política Fiscal que no ha terminado sus trabajos, pero creemos que con una sola sesión podremos concluir la parte de ese comité técnico. Y lo que necesitamos ahora es abordar el debate político. En definitiva, una vez conocida la opinión de los expertos, que es una opinión variada y que tiene amplios abanicos sobre cada una de las materias en donde poder ir recorriendo el modelo y el diseño del modelo, de lo que se trata es de ya sentar en la mesa a responsables políticos de comunidades autónomas y del Estado, para empezar a abordar aquellos elementos que consideramos prioritarios, que consideramos esenciales para avanzar en el modelo de financiación. Por ello, hemos propuesto en el día de hoy que se impulse un grupo de trabajo eh, eh, constituido, compuesto por responsables políticos, los que los eh, consejeros determinen más adecuados para desarrollar esta tarea. Hemos pedido explícitamente que sean personas con capacidad de negociación, y, por tanto, que para la buena dinámica del grupo eh, tengan el margen que le permita a su comunidad autónoma en ese entorno y no sea necesario, eh, eh, de alguna forma, elevar esas propuestas hacia otros entornos que les dece extraordinariamente el trabajo. Y que, en primer lugar, de todas las muchas variables que componen el sistema de financiación autonómica, Va a abordar la que consideramos prioritaria, como es la insuficiencia de recursos que tiene el subsector de comunidades autónomas. De todas las componentes que tiene el modelo, infrafinanciación o suficiencia de recursos es uno de los puntos, ajustes de población en relación con la distribución de los recursos otro, armonización fiscal, nueva configuración del modelo del Consejo de Política Fiscal y Financiera reestructuración de la deuda, fondo de liquidez autonómica, no les voy a cansar, hay muchas variables que forman parte del modelo y que tendrán que ser objeto de discusión paulatina, la que nos parecía más importante y más valiente, si me permiten la expresión, abordar desde el impulso de este Gobierno es eh, tener consignada y acordada la cantidad de eh, o el volumen de insuficiencia de recursos que entendemos entre todos que tiene el sector comunidades autónomas para preparar propuestas que permitan eh, solventar esa situación a partir de diferentes fórmulas que se pueden trasladar, desde mayor participación en la recaudación de los tributos actuales que tiene el Estado, hasta figuras impositivas nuevas o propias y cualquier otra consideración que las comunidades autónomas quieran, quieran realizar. Ese problema estructural del actual modelo de financiación, en donde ustedes escuchan que independientemente de si uno tiene... 500 euros per cápita frente a otra comunidad. Todas las comunidades se sienten agraviadas por el modelo de financiación y probablemente hay una base real en la que el modelo no aporta los recursos suficientes y por tanto, aunque algunos tengan más que otros, eh, todos tienen la sensación de que el, el, el estado del bienestar que se gestiona en este ámbito necesita de una mayor inyección de la política de recursos porque hay que decir alto y claro las comunidades autónomas han ajustado en la política de gasto todo aquello que han considerado que podría ser prescindible y, por tanto, eh, hay que agradecerles que durante este periodo hayan desarrollado una senda que permite haber saneado de forma muy clara esas cuentas públicas. Por ello, ese, ese elemento ha quedado eh, reflejado en el acta de la sesión y, como les decía, nos daremos de aquí a, a finales del mes de julio para que se eh, designen de las personas que vayan a formar parte por cada comunidad de esa, de esa reunión y convocaremos eh, a, esta, a esta comisión política eh, a la vuelta de, del mes de agosto para que eh, pueda empezar sus trabajos sin dilación, aportándoles como soporte, como no, el trabajo que quiero reconocer de todos los expertos que hasta la fecha han dado su opinión del modelo de financiación autonómica y han dejado recogido, yo diría que la totalidad de las variables, ...que se pueden discutir y que se pueden abordar... ...aunque como ellos decían en sus informes... ...tendrá que ser objeto de negociación política... ...la gran parte de, esa, de esas variables. El resto de elementos que componían el orden del día... Eh, ...considero que por razones de tiempo... Eh, ...no eran tan sustanciales... ...como estas dos cuestiones que se han planteado... ...por lo que si sí les parece... ...salvo que haya alguna pregunta... ...respecto a otro punto del orden del día... Eh, ...terminaría aquí esta intervención... ...y le daría la palabra a quienes quieran usarla eh, para eh, trasladar alguna alguna pregunta alguna duda o alguna aclaración que crean conveniente que realice. Muchas gracias. Abro un turno de preguntas. De los dos? Venga, por favor. Buenas noches. Eh, dos preguntas sobre cuestiones que han planteado eh, los consejeros en las ruedas de prensa previas. Eh, una una de ellas eh, es en relación a ese margen adicional de, de dos décimas del que van a disfrutar las comunidades autónomas el año que viene y que muchas dicen que no van a poder aprovechar por la operativa propia de la regla de gasto me gustaría saber si eso es cierto y si el gobierno se plantea una modificación de la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas hacer ese uso de ese margen extra y otro también eh, al menos una, una consejera ha, ha comentado que el gobierno se ha comprometido a, a transferir recursos para financiar el coste adicional que para las comunidades autónomas va a tener eh, re, reactivar la atención sanitaria universal eh, a, a las personas en situación irregular en, en, en el país. Eh, me gustaría saber si esto es cierto y, y, y qué coste tendría para, para el Estado. Vale. Sí, En relación con la, con la primera cuestión, eh, correcta la segunda afirmación. Es decir, nos hemos comprometido desde el Gobierno a que aquellas comunidades autónomas ...que se encuentran topadas por la regla de gasto... ...y por tanto no pueden utilizar la totalidad de los recursos... ...que le aportan las dos décimas... ...hemos trasladado que eh, vamos a modificar... ...que estudiaremos en qué sentido esa regla de gasto... ...para que puedan utilizar esos recursos que se le proporciona... ...con motivo de, de la nueva senda... ...además de con motivo de, de, de las entregas a cuenta... ...que se conocerán a lo largo de los próximos días y que, eh, eh, de alguna forma, puedan beneficiarse del ajuste tan importante que han realizado durante este periodo. Eh, por sintetizarle diría que tenemos como, eh, pedagógicamente, no sería muy correcto técnicamente, pero pedagógicamente tenemos como tres suertes de grupos de comunidades autónomas, eh, que no necesariamente significa que unas sean mejores que otras, simplemente que se caracterizan. Algunas de ellas por tener todavía un objetivo de déficit o un indicador, de resultados de déficit eh, elevado y que por tanto la senda eh, nueva lo que le permite es suavizar en dos décimas el ajuste que tendrían que realizar para el año que viene es decir, pueden utilizar la totalidad de los recursos en que no sea tan dura la pendiente de la senda que tenían que desarrollar un segundo grupo de comunidades autónomas que no estando en superávit aún eh, se encuentran topadas porque se acercan a la estabilidad por la regla de gasto en donde hemos comprometido esa modificación de la regla de gasto, eh, siempre y cuando esa senda de estabilidad salga adelante, porque evidentemente tendrá que partir de esos mayores recursos con los que cuenta el Reino de España. Y, en tercer lugar, las comunidades autónomas que disfrutan de superávit, son las menos, como ustedes pueden entender, en donde ya la ley prevé la posibilidad de utilizar ese superávit en los conceptos de, la, eh, de las inversiones que allí vienen establecidos eh, de manera que lo que hará el Gobierno de España es darle cuerpo a, esa, eh, eh, eh, eh, a ese elemento que se contempla en la Ley de presupuesto a través de una resolución que va a salir de inmediato. No, ni siquiera va a hacer falta un Real Decreto Ley para que las comunidades autónomas ya puedan utilizar el superávit eh, que algunas de ellas, las menos, tenían eh, durante este periodo. En definitiva, la nueva senda afectaría a la totalidad de las comunidades autónomas, con independencia de que algunas se encuentren en situación de déficit excesivo, otras estén topadas actualmente por la regla de gasto porque la modificarían o se encuentren en situación de superávit porque podrán utilizar ese superávit. Yo creo que es una buena noticia para todas las comunidades autónomas y sobre todo lo que pretendemos es que sea incentivador los mecanismos que ponemos en marcha para que aquellas que cumplen por diferentes razones, que no sería cuestión de comentar en, en esta sesión, pero que aquellas que cumplen encuentren un elemento añadido y se puedan beneficiar de la mayor relajación en el objetivo que contempla, que contempla Bruselas. En relación con el, eh, con el tercer punto, lo que eh, el Ministerio de Hacienda eh, ha comprometido, es lo que eh, también venimos trasladando a lo largo de las diferentes comparecencias parlamentarias, es que en esta ocasión este Gobierno respetará la lealtad institucional. La lealtad institucional, que no ha sido respetada por el Gobierno del señor Rajoy, consiste en que cuando el Estado acomete eh, eh, eh, fórmulas eh, políticas que implican un incremento de los costes que tienen que asumir las comunidades autónomas o una disminución de los ingresos que iría a las comunidades autónomas, tiene que compensarla según la ley orgánica. Y, por tanto, hemos dado la seguridad a todas a toda las consejerías de que, en aquellos casos, que se operativicen medidas, se impulsen medidas desde las conferencias sectoriales o desde la propia iniciativa del Gobierno de España, que consista en una asunción de mayor coste por parte de las comunidades autónomas, eh, el Gobierno de España tendrá que poner en marcha ese principio de lealtad institucional. El elemento que usted me comenta en relación con la universalidad de la sanidad, saben que entonces y ahora siempre eh, hemos trasladado que el coste que implica la atención de las personas inmigrantes es un coste menor, mínimo, porque suelen ser personas sanas, las que llegan al país, personas de una edad joven o edad mediana y además que tienen dificultades para acudir a los centros sanitarios porque no tienen cultura de gratuidad de los centros sanitarios. Pero le diría más he sido durante diez años consejera de salud, conozco bien esta materia y estaba en esa responsabilidad cuando se provocó el recorte de los derechos eh, que se produjeron en la sanidad, recortes que yo califiqué y sigo calificando como ideológico, en, en definitiva que tenían en ese caso la intención de que el sistema eh, nacional de salud perdiera el carácter universal que tenía establecido, ya en aquel momento también trasladamos que no atender a las personas en la atención de medicina primaria eh, que procede de la inmigración implica mayor coste para el sistema sanitario porque estas personas complican esa enfermedad tienen que acudir a los centros especializados a urgencia, que si sí había obligación de atenderlos con un problema mucho más grave que el que presentarían cuando el médico de familia los puede atender en primera instancia, es decir, que sostengo que no solo implica un incremento de coste, sino que tiene un ahorro en el medio plazo muy importante para el sistema nacional de salud. Presentaros, por favor. Hola, buenas noches. Javier Tardídí veces. Yo tenía dos preguntas y una aclaración. Eh, entre las preguntas eh, sobre la fórmula de reestructuración global que comentó esta mañana, eh, saber si, si, yo he entendido bien, eh, entiendo que es una dilatar la entrega, la, la devolución de los fondos de financiación. Eh, simplemente aclarar si es así. Luego también quería saber eh, si dentro de, de esta fijación de la postura política de la reforma de modelo de financiación, si el Estado se ha puesto un plazo para calibrar de nuevo su, su posición y por último si dentro de esto eh, se va a proponer la armonización de sucesiones ya que ha habido un grupo de trabajo de tributos de... propio. Gracias. Sí, son tres, pregunta, tres preguntas distintas. Una cuestión muy importante que quiero que ustedes conozcan es que si eh, el, eh, a partir de este momento en donde ya se ha establecido el acuerdo, las cámaras, eh, tanto Congreso como Senado, rechazan la senda de estabilidad, el margen con el que cuentan las diferentes administraciones, una décima la Administración del Estado, imposibilitaría el poder acometer muchas de las medidas que se han planteado dentro de esta reunión como medidas inmediatas, medidas urgentes, entre ellas la modificación de las reglas de gasto o la capacidad de modular el ajuste que tienen que hacer las comunidades que soportan en este mayor, eh, en este momento un mayor, una mayor dimensión del déficit. Dentro de todas estas líneas de mejoras que el presidente Sánchez comprometió, eh, no solamente estamos aportando vía déficit autorizado por la Comisión Europea un mayor margen para que las comunidades puedan suavizar su senda, sino que hay medidas complementarias como la reestructuración de la deuda, que se está estudiando en este momento por parte del Ministerio de Hacienda. La idea es la que usted comenta, es que aquellas eh, comunidades que se abrirá para que todas las que cumplan los criterios puedan acogerse tienen una verdadera dificultad en la sostenibilidad de la deuda en el medio y en el largo plazo, podamos acomodar su senda de amortización a una estructura que le permita mejor encajar en términos presupuestarios las obligaciones que tienen que hacer frente. Ese elemento no solo permitirá destinar recursos añadidos a, a, al gasto eh, habitual, cotidiano, no financiero, que llamamos habitualmente, que tienen en el marco del de, de ejercicio presupuestario, sino que también nuestra intención es ayudarla a que puedan salir a los mercados. Este Gobierno está firmemente comprometido con que las comunidades recuperen la totalidad de la autonomía financiera. Eh, a ver. Cortado autonomía financiera significa recorte en la autonomía política. y, Por tanto, un Gobierno que es profundamente autonomista eh, considera que este elemento es un elemento que tiene que estar en el horizonte más pronto que tarde. Se van a producir autorizaciones para aquellas comunidades que cumplen eh, los parámetros que les permite la salida a los mercados y que así han sido calificadas por las agencias de rating, pero vamos a ayudar a las comunidades que han soportado un mayor peso de la deuda también acomodar esos plazos de amortización para permitirles, como les decía, una senda en condiciones más favorables. En relación con los plazos, a propósito de estos trabajos, yo les diría que a la mayor brevedad posible. Creo que hay muchos elementos avanzados y justamente hemos empezado quizás por el que puede concitar mayor consenso. Hay mayor, más consenso en términos de cómo calibrar la insuficiencia de recursos que en materia, por ejemplo, que se dirigen hacia cómo ajustar la población para la distribución de los recursos entre otras razones porque en uno, en el primer debate eh, la procedencia de cada responsable político no tiene influencia en lo que se plantea en el, el segundo pues evidentemente, legítimamente, cada comunidad autónoma intenta que la población ajustada responda mejor a los intereses de su comunidad autónoma el ánimo de avanzar en el modelo se expresa por este Gobierno en que empieza por aquello que le permite un consenso. Si hubiéramos eh, jugado, si me permiten esta expresión, a lo que hizo el señor Montoro, estaríamos debatiendo hasta la eternidad sobre los elementos que nos separan y no sobre los elementos que nos unen. Y yo misma, como eh, consejera de Hacienda, en un momento anterior, trasladé la conveniencia de empezar por los elementos que nos unen. Porque a partir de ahí se pueden establecer una fase que nos puede permitir un diálogo y un consenso en mejores condiciones, entiéndanme, cuando alguna comunidad autónoma tiene la sensación de que le van a detraer recursos para dárselo a otra, evidentemente tiene más dificultades para llegar a un consenso, a eso justamente me refiero. Y en relación con los temas de armonización fiscal, eh, temas relativos a fondos de liquidez autonómica o temas relativos a la nivelación total o parcial, ...que puedan tener las comunidades autónomas... Eh, ...se seguirá discutiendo sucesivamente... ...quiero decir que en el día de hoy no hemos hablado... ...de esta materia de, de armonización fiscal... ...saben ustedes que hay eh, por parte de los expertos... ...interés en que se aborde esta materia... ...saben que existen también algunas comunidades autónomas... ...que no quieren que se aborde esta materia... ...pero curiosamente sí en el Consejo de Política Fiscal... ...ha habido varias intervenciones en el sentido... ...de que sería deseable que no hubiera políticas muy diferenciadas, asimétricas, entre las distintas comunidades autónomas. No se ha dicho por la política fiscal, se ha dicho por las políticas de gasto o con los trabajadores públicos, pero sería perfectamente equiparable a cualquier otra cuestión. Hay que respetar la autonomía política que concede la Constitución a las comunidades autónomas, pero al menos tenemos que garantizar que todos los ciudadanos seamos iguales ante la prestación de servicios públicos esenciales. Y ese elemento es un elemento que preservará en la medida de nuestras posibilidades, eh, lo preservará el, el propio eh, Gobierno de España. Si, eh, insisto, la senda de estabilidad resulta rechazada, eh, situación que no contemplo porque no sabría por qué, salvo porque sea eh, una suerte de rechazo político que, no, que, que de alguna manera entienda que se ponen chinas en el camino al Gobierno de España para avanzar, no se entendería que ninguna formación política eh, se planteara el eh, que Comunidades Autónomas y Seguridad Social, es decir, el pilar, el núcleo de la eh, estabilidad del bienestar de los ciudadanos, eh, no se aprovechara del mayor margen que concede Bruselas. Dicho en palabras más sencillas, eh, eh, no sería razonable que eh, fuéramos nosotros más austeros que lo propio que nos impone Europa. Eh, no se entendería, creo que por parte de los ciudadanos, que teniendo una postura de relajación, de un esfuerzo sostenido que llevan manteniéndose por las Administraciones a lo largo del último periodo, alguien se pudiera permitir el lujo de rechazar ese margen de flexibilidad que se concede por parte de Bruselas. Simplemente no sería explicable y, por tanto, no tendría ningún objeto más que eh, intentar, eh, pues, eh, perjudicando a los ciudadanos, combatir la legitimidad ...del gobierno que actualmente eh, eh, está regentando la Moncloa. Y por último también decirle que si la senda no se, de, no se aprueba... ...se vuelve a la senda anterior. Es decir que la consecuencia que tiene no aprobar la senda es más ajuste ...la consecuencia es menos capacidad de transitar en mejores condiciones... ...la senda de estabilidad y por tanto aquellas comunidades... ...que están pidiendo un mayor volumen de recursos... Eh, no se eh, podría sostener ese discurso eh, si rechazan la senda de estabilidad. Dicho de otra manera, hay dos formas de incorporar recursos a las Administraciones. Una, a través de las eh, eh, reformas fiscales, que se puedan desarrollar por las distintas Administraciones, el desarrollo de la economía y, en tercer lugar, nuestra mayor capacidad de déficit o de endeudamiento en función de lo que nos autoriza Bruselas. Si eh, alguno de estos parámetros o de estos elementos se rechaza, no es muy coherente con que se reclame una mejor eh, disposición de recursos para el ámbito del que se trate. Creo que me he explicado con absoluta claridad. Pregunta? ¿Para, para eh, en la de Expansión. Yo tenía una duda respecto al plan de reestructuración de la deuda por lo que acaba de decir de las comunidades que tienen que cumplir ciertas condiciones, es saber si esa reestructuración se va a hacer para todas las comunidades autónomas o solamente aquellas que ahora mismo no están en condiciones de financiarse en los mercados. El, el, no hemos hablado de la reestructuración de la deuda, por tanto no le puedo trasladar ninguna cuestión respecto a este tema porque ni siquiera se ha abordado en el marco del Consejo de Política Fiscal, ha sido solicitada ...por algunas comunidades autónomas y comprometidas por parte del Gobierno de España... ...que la está estudiando conjuntamente el Ministerio de Hacienda con el Departamento de Economía... ...que saben ustedes que es el responsable de la política de deuda y por tanto de, de, esa, de esa cuestión. Lo que sí le puedo decir es que todas las medidas que se adopten en el marco de, de la mejora... ...de los recursos de, la, de las comunidades autónomas tendrán capacidad todas las comunidades de eh, poder concurrir a los mismos si cumplen los requisitos lógicos que se puedan establecer. O dicho de otra forma, no habrá ningún tipo de cuestión bilateral en los términos de materias que pueden ser conjuntas para todos los sectores, sino que cuando planteemos en qué consistiría esa reestructuración de la deuda, todos aquellos que cumplan con las condiciones técnicas que les permita, que les permita acogerse, pues lo podrán hacer en condiciones de igualdad. Y esto es muy importante porque el entorno en donde se discuten las cuestiones relativas al marco de financiación o de mejora de recursos de las comunidades autónomas es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hay otro entorno. Lo digo por si alguna comunidad que me consta eh, ha trasladado, no ha asistido a la reunión o ha trasladado que eh, no asista porque va a utilizar otro foro. El único foro en donde el Gobierno de España va a proceder a discutir sobre la reforma del modelo de financiación autonómica o la mejora en la financiación de las comunidades, será de forma abierta y transparente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, soy Pilar Blázquez de la Digital. Mi pregunta iba un poco por lo que acaba usted de comentar. Eh, ¿Qué opinión le merece la carta que ha recibido por parte del consejero de Economía de la Generalitat? Y si iba a establecer algún tipo de negociación bilateral con, con la comunidad. Gracias. Sí. La segunda pregunta la he respondido con claridad. Estaba presente en la reunión la ministra de Política Territorial, que saben ustedes que se encarga de las comisiones bilaterales, de todas las comunidades autónomas, porque todas las comunidades autónomas tienen comisión bilateral con el Estado, es obligado, y por tanto ella misma ha firmado esta, esta cuestión eh, complementariamente con, con la mía. No va a haber debate ni acuerdo sobre mejora en la financiación autonómica, que no estén presentes eh, la multilateralidad que se produce en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en relación con la valoración... Eh, independientemente de, de cualquier otra cuestión, me hubiera gustado que Cataluña se hubiera incorporado a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se lo solicitamos a la Generalitat de Cataluña. Es complicado poder explicar a los ciudadanos de Cataluña que en el órgano donde se adoptan decisiones que permiten mejorar la vida de los catalanes con independencia de sus eh, eh, eh, preferencias políticas... ...en los términos del debate que se ha producido en Cataluña... ...pues no esté presente en un órgano tan importante... ...que de lo que habla es de cómo mejorar la vida de las personas... ...en el marco de la financiación autonómica. Pero dicho esto, sí le quiero decir que esta mañana... ...en el grupo de trabajo preparatorio del Consejo de Política Fiscal... ...sí acudió un miembro de la Generalitat de Cataluña... ...una persona con el rango adecuado para estar en esa reunión... ...por lo que teníamos la esperanza... ...de que por la tarde acudiera el consejero de la, de, de la cartera... ...el vicepresidente en este caso que es el responsable... ...o cuando no puede venir el titular... ...un consejero que lo pueda sustituir... ...porque ese es el rango que obliga... ...el Consejo de, de Política Fiscal y Financiera... Eh, ...queremos eh, de alguna manera in, entender... ...que la presencia de esta mañana en el grupo de trabajo pues nos permite tener esperanza de que se incorporen en las próximas reuniones para poder participar con el resto de comunidades en temas tan importantes como la mejora de la financiación autonómica. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias y perdón por la hora. hasta luego